Muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes, queridos amigos, a esta nueva entrega de nuestra clase de sociales. En esta oportunidad vamos a ver eh, un resumen de la edad moderna que tiene los siguientes subtemas, la expansión de comercio, de cómo se creó la burguesía, el renacimiento, esa nueva mente, esa nueva forma de pensar, el arte renacentista, todos esos grandes artistas que todavía tienen obras que perduran hasta, hasta nuestra actualidad, eh, los grandes descubrimientos, ese Cristóbal Colón, ese Fernando de Magallanes los estados modernos, cómo se crearon los estados modernos y por último la reforma protestante, que fue una reforma, se reformó por así decir la iglesia católica y nos dejó un legado de otras religiones que también están presentes al día de hoy. Entonces sin más preámbulo vamos a empezar, para que sea rápido, ¿no? Adán? A ustedes no les gustan los videos largos. Entonces, con la caída de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, o que es lo mismo, era el Imperio Romano de Oriente, con la caída del Imperio Romano de Oriente, pues termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Eh, en España se usa otra fecha, que es 1492. ¿Por qué? Porque en el 1492 fue el año en que, además de que sucedió el descubrimiento de América, España se tuvo la reconquista, es decir, que echaron a todos los, los, los moros, por así decirlo, todos los musulmanes lo echaron de su territorio y la península quedó en manos de Castilla, es decir, de los, de los reinos de, de Fernando e Isabel, que fueron los que unificaron eh, España. Entonces, por eso ellos tienen otra fecha diferente, pero para todo el mundo occidental, la edad moderna empieza con la caída de Constantinopla, que la tomaron los turcos. Entonces vamos a empezar con la expansión del comercio. Qué tan importante fue esto para el desarrollo de la humanidad. Eh, la edad moderna, el comercio hizo que las ciudades crecieran. De una vez vinieron ¡fuap! Y, y la gente pasó del, del campo, de los feudos, pasó a las ciudades o que es lo mismo. En esos feudos, en las orillas. Empezaron a comercializar, venían otra gente de otro feudo y ahí empezaban a comer hey, Mira, yo te quiero comprar una libra de bechuela, ah sí, pues tenme, yo tengo una libra de arroz Y empezaron a comercializar, a intercambiar su productos Entonces ahí empezaron a desarrollar, a hacerse más, más, más rico y, más, y ahí empezaron en, eso, en esos burgos, empezaron a, a, creer, a crecer y a, y a establecerse como una nueva clase social Que se llama la burguesía, eso es lo mismo en la clase anterior el cambio más importante que se dio al final de la edad media, inicio de la moderna, fue el desarrollo del comercio. Derivado de esto, la población aumentó en las ciudades y se creó una nueva clase social. Con el desarrollo del comercio, creó una nueva clase social llamada la burguesía. Ustedes se acuerdan que lo vimos de dónde viene esa palabra. El enriquecimiento de los comerciantes hizo que aumentara la importancia de su grupo social, la burguesía, o sea, como ya no eran pobres, como ya no eran eh, solamente campesinos, sino que tenían cierto manejo de divisas, de dinero, entonces ya eran importantes, ya contaban y, la, y la, la, los, lo, los reyes o la monarquía veían una oportunidad en esta gente para frenar un poco a los nobles y a los señores feudales que tenían mucho poder. Mirando aquí como la burguesía y la monarquía se dan la mano. ¿Por qué? Porque ya la monarquía ve contra, pero estos tigres están ganando un billetico bien fuerte. Vamos a ver si nos hacemos amigos de ellos, porque para que la paca no sea de ellos sol. Entonces, para mantener y centralizar el poder, la monarquía aprovecharon los recursos de los burgueses, que en la medida en que crecían en número y poder económico, asimismo crecían los aportes que daban al rey como pago de impuestos o tributo. Los estados modernos, surgimiento de las monarquías absolutas. Aquí tenemos un mapa conceptual, pero... Lee eso ahora, yo me muero medio cansado. Ustedes, man, Si yo me pongo a leer eso, ustedes se van a quillar. Pero yo voy a seguir vamos a hacerlo de una forma más interactiva. Lo vamos a hacer así. Al final del siglo XV, el feudalismo comenzaba a perder poder. La burguesía se desarrolla. El comercio le da cierto poder a hombres libres que desarrollan las ciudades. Van absorbiendo el poder que están dejando los feudales. Las monarquías se fortalecen y empiezan a centralizar el poder. Y con eso lo hacen de tres maneras. Crean ejércitos permanentes y profesionales. Ya no dependen de que, lo, de que la, los feudales le presten soldados. Es decir, él les llamaba... Hey mi loco, dime, ¿cómo tú estás? ¿Y el feudo? ¿Todo bien? Ah, sí, sí, todo bien. Me alegro. Óyeme, ¿tú me podés prestar para igual ya que tengo una guerra con Inglaterra? Ah, pues está bien. Pues mándame lo que yo le doy algo aquí y la cena. Está bien. No, ya no era así. El, eh, los, los, los monarcas entonces lo que hacen es que con el dinero de los burgueses pueden pagar un ejército y mantienen un ejército permanente. Ya no necesitan pedirle prestado nada a los señores feudales también delimitan su territorio por medio de fronteras. Ellos dicen, no, como aquí somos comunes, todito hablamos inglés todito hablamos español, esto va a ser nuestro reino aquí. Y si había un señor feudal que estaba dentro de ese territorio, entonces tenía que, que someterse a las leyes o a las normas que ponía la, la, la, el rey. Y por último, creación de una burocracia, funcionario de la monarquía, para mantener el orden de, de las cosas. Entonces había que crear... Ciertas normas y también tenía que haber gente que aplicaran esas normas. Había jueces, había eh, eh, escribas públicos, había eh, muchísima, muchísimas cosas aparecieron. Bancos, administradores de bancos, superintendencia de esto, de aquello, etcétera. Encargados de administrar la justicia, cobrar los impuestos y mantener el orden en las funciones estatales y civiles. Esos eran los burócratas. Esos eran los profesionales de diferentes áreas que contrataba el rey para poder eh, eh, mantener en buen funcionamiento de ese estado que se está creando. Y a esos eh, profesionales tenían un nombre. Le llamaban el consejo del rey. Entonces, aquí tenemos, al final del siglo XV el feudalismo comenzaba a perder poder. Lo adquiere la burguesía. La burguesía, la monarquía se aprovecha de los burgueses porque tienen un dinerito para hacerlos su aliado. Y crean con tres, con tres maneras para mantener poder, crean un ejército permanente, delimitan su territorio y crean una burocracia funcional, la, la monarquía. Entonces la monarquía eh, eh, la, la, la burocracia estaba reparada por unos profesionales en diferentes áreas, encargados de administrar la justicia, cobrar los impuestos, mantener el orden funciones estatales y civiles entonces eso le llamaban consejo del rey, nítido, ya terminamos con ese mapa conceptual, entonces el rey contaba con el apoyo de la burguesía, ¿para qué? Para controlar la aristocracia feudal. La controlaba, ¿por qué? Porque no necesitaba pedirle cosas a ellos. Ya ellos podían cobrar los impuestos directamente a los burgueses porque producían. Lo mismo que pasa ahora con la clase media. La clase media es la que, es la que mantiene el país. Entonces, eh, también el, el rey financiaba los gastos de la, de, del Estado por medio de los impuestos que cobraba. ¿No a verdad que sí? Ahora, ¿cuál era el, el beneficio de la burguesía? Bueno, la burguesía contaba con una autoridad firme que ponía límite y orden. O sea, si tenía un ejército permanente, tenía eh, es, esos soldados que ponían orden en las ciudades, evitaba que, que hubiera inseguridad ciudadana. Además de que, de que controlaba el hábito financiero, el ámbito financiero, perdón. ¿Para qué? Para que eh, eh, hubiera una estabilidad económica, una estabilidad monetaria. Por ejemplo, que si aquí esto costaba 5 pesos, que allí más lejos, ¿no? eso no me costara 500, sino que mantuviera más o menos un, un, un, un orden y entre, la, entre la oferta y la demanda. Todo eso lo, lo, lo controlaba eh, el rey y eso le, le, le, le ayudaba a la burgués, a los burgueses. Vamos a seguir leyendo. Los monarcas pudieron mantener grandes ejércitos de soldados profesionales y mercenarios, o sea, gente que se dedicaba a eso, a ser eh, soldado de un ejército, general, coronel, mayor, capitán, etc. Y para mantener el orden empezaron la jerarquía y los rangos. En este nuevo tipo de monarquía el Estado empezó a concentrar más poder, por eso aumentaron los funcionarios reales, o sea, los, los diferentes profesionales en diferentes áreas y aparecieron nuevas instituciones. Los antiguos consejos reales, donde se reunían los nobles más importantes, se convirtieron en cortes o parlamentos con representantes de varios grupos sociales o estamentos. Antes, eso, esas cortes nada más eran para los reyes y para los ricos, para los nobles, los feudales, que estaban ahí y hablaban, vamos a tomar un vinito aquí entre nosotros, bien, pero después que, que ya el feudalismo estaba perdiendo poder y estaba adquiriendo ese poder a los burgueses entonces había que abrirle paso había que escuchar lo que decían los burgueses había que escuchar lo que decían los campesinos había que escuchar lo que decían los nobles pero también había que escuchar lo que tenía que decir el rey es decir que ya todos se iban se iban dando su opinión y se dejaban escuchar ya solamente no era un parlamento de, los, de la monarquía y de los nobles sino que involucraban a, a más sectores de la sociedad el renacimiento ¿Y qué es eso el renacimiento? ¡Cuidado, güey! Se salvó Pues ese tigre renació Mira como lo dice Leonardo da Vinci El diantre, ese tipo renació hoy Se Así mismo, se ¿sí? Entonces, el término renacimiento, como ustedes pudieron ver en el video anterior, se refiere a verbo Renacer. ¿Y qué es lo que renace? Bueno, renacen los conocimientos y cultura clásica de la antigua Grecia y Roma. Después de casi 10 siglos de mentalidad cerrada, que era Dios sobre todas las cosas, y que ningún avance científico se podía tolerar porque era entonces, eso era herejía. Eh, surge una nueva mentalidad, una humanidad cansada de vivir en esa manera. Vuelve su mirada hacia los ideales de la cultura clásica, Grecia y Roma, como modelo de perfección. Grecia, cuna de la democracia y de la filosofía, era el mejor maestro. Para uno, volver otra vez. La humanidad dijo, no, espérate, no podemos seguir así, no podemos seguir. Es como cuando usted está sucio y necesita un baño. Usted llega un momento que usted hace así, yo estoy hediendo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, usted se da un baño. Eso pasó en la Edad Media. Ya la, la humanidad se olió y dijo, no, pero estamos allí, vamos a dar un baño. Y se bañó y se perfumó entonces con ese conocimiento antiguo de, de Grecia y de Roma. ¿Por qué? Porque, eh, porque las investigaciones que ellos tenían y, y, y su búsqueda de la verdad a través de la ciencia era lo que la humanidad necesitaba. Entonces, durante el siglo XV, Italia estaba dividida en varias ciudades-estados, Génova, Florencia, Venecia, Sicilia, etc., que se enriquecieron, en, enriquecieron con, el, con, con el comercio, con la venta de, de, de especies y esas cosas que traían en la Ruta de la Cegada. Gracias a eso hubo burgueses y nobles que pagaban a los artistas por sus obras, compitiéndose así en mecenas. lo voy a explicar qué mecenas ahora. Esto favoreció la aparición de un nuevo movimiento cultural llamado el Renacimiento. ¿Y qué son las mecenas? Bueno, la mecena es un tipo de patrocinio, que se le daba a un artista para que te pudiera desarrollar su obra y ustedes me dirán y para qué lo patrocinaba? o sea y qué ganaba el que patrocinaba el que patrocinaba no recibía nada material a cambio porque no era eso que buscaba pero sí el prestigio de ser el que pagó para que se hiciera esa obra de arte no sé si me entienden o sea eso eh, el mecenazgo era como, como esa satisfacción de saber que yo pagué por ejemplo Imagínense que yo soy un, un, un, un, un burgués o un, o un noble de, de la edad moderna, de principios de la edad moderna. Y yo voy a pagar a Miguel Ángel para que me haga la capilla cistina en la, en la plaza. Entonces, cuando yo estoy bebiendo con mis amigos, yo digo, te sabe mano, que yo le pagué a, mi, a Miguel Ángel para que hiciera la capilla cistina? Y tú viste lo bonito que quedó eso. A mí no me estoy, es un tipo sencillo. Yo le pagué para que lo hiciera, pero, pero él lo hizo porque yo le pagué entiende Porque fui yo que pagué para eso, porque yo soy un tipo desprendido. Esa era la mentalidad del mecenaco, o sea, no lo hacía para recibir dinero, pero sí para satisfacer su ego. Entonces, seguimos. Este movimiento cultural se caracterizó por la recuperación del pensamiento y las obras de la antigüedad, greco-latina. Greco-latina de, de griegos y de los romanos, greco de los de lo griegos y latino de los romanos que hablaban latín. Aportó un nuevo punto de vista, el humanismo. Se puso al hombre en el centro del pensamiento, antropocentrismo, a diferencia del teocentrismo anterior. Se defiende la importancia de la razón para encontrar la verdad, por lo que se desarrolló la ciencia. Todas las ciencias se fueron desarrollando por eso, porque había que encontrar la verdad, pero la verdad se busca a través de conocer por qué de las cosas. Entonces aquí podemos ver en esta imagen a Nicolás Copérnico, que Nicolás Copérnico fue el que, el que dio la teoría del heliocentrismo. Antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo y todo rodea, ro, eh, giraba alrededor de la Tierra. Pero Nicolás Copérnico dijo, no, espérense, nuestro, nuestro planeta es un planeta más que gira alrededor del Sol. Y lo demostró, lo demostró por unos cuantos experimentos que ustedes verán después. Ahora no, porque no... Estamos, estamos en esto. Las nuevas ideas se difundieron rápidamente gracias a la invención de la imprenta. O sea, ya teníamos cómo imprimir las cosas. Entonces, eso hizo que se podría usar el papel y hacer masivo lo, lo, los, lo, la, el conocimiento de las cosas, los libros y, y un sinnúmero de cosas. Nuevos inventos: tenemos la brújula y el astrolabio. Las carabelas, que eran unos barcos nuevos, mucho más veloces y más precisos. Teníamos portulanos y mapas marítimos. Armas de fuego, arcabuces, fortificaciones, cañones, etcétera, la imprenta y el papel, el eje delantero de los carros, las técnicas contables, los cheques, los pagarés y los seguros comerciales. El arte renacentista. Bueno, la arquitectura renacentista se caracteriza por incorporar elementos artísticos clásicos de Grecia y Roma, eh, como los frotones, triangulares, las columnas de orden clásico, arco de medio punto, etcétera. En la pintura y la, agricultura y la escultura aparecen temas mitológicos, religiones de, de Grecia y Roma. Se destaca la figura humana y vuelve el desnudo. Los artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, participaban en diversas actividades y eran completos. No eran artistas solamente que pintaban, No, yo soy, yo soy artista y que todo, eso no yo canto o yo pinto. No, estos tigres hacían de todo, estos tigres eran hasta ingenieros. Inventaba muchísimas cosas, incluso hay una serie que se llama Da Vinci en televisión, la pueden buscar en Netflix que el tipo inventaba hasta submarinos, o sea, no funcionaban como tal porque le faltaban algunas técnicas, pero sí se dedicaba a, a diferentes áreas del conocimiento. Exploraciones y descubrimientos, este tema lo vimos de, aparte, pero vamos a darle para allá. Eh, como todos los nuevos inventos llevó a cabo que el hombre ya no se sintiera... Eh, está estático en un sitio, sino que quería explorar que había en el mundo. Eh, los nuevos inventos fueron los mismos que dije ahorita: la bruja, el astrolabio, las carabelas, los portulanos y mapas marítimos, las armas de fuego, la imprenta y el papel y el eje delantero de los carruajes. Ustedes dirán, pero el eje de lo, delantero de los carruajes sí. Lo que pasa es que un carruaje era rígido, entero, como una tabla y no doblaba. te dirán, pero es un invento que no tiene sí, pero tiene su importancia. porque porque eso hizo que la gente viajara más cómodo y más distancia. Eh, también tenemos las técnicas contables, los cheques, los pagaré los seguros comerciales y etc. Entonces cuando los turcos controlaron el Mediterráneo, cuando eh, agarraron Constantinopla y dijeron por aquí no va a pasar nadie. Entonces los, los, los, los españoles y los portugueses se arriesgaron y dijeron no, pues entonces lo que vamos a buscar es una ruta y esos chelitos que nosotros pagamos de peaje no lo vamos a ahorrar. Vamos a hacer que lo, los, los portugueses se fueron por África por, por para llegar a la India el, el viaje es bastante largo y el mar Índico es demasiado peligroso Entonces ellos, hicieron, ellos lo hicieron y pudieron llegar Vamos a ver En 1487 Bartolomé Díaz llegó a Cabo de Buena Esperanza Y entre 1497 al 99 Vasco de Gama llegó a la India Perfecto, pudieron llegar a la India entonces, los españoles intentaron llegar a la India dando la vuelta a la tierra. Entonces Colón dijo: Mire, reina, a Isabel, católica, le dijo: Mire, reina, nosotros nos vamos por, por el norte, por ahí, por el oeste, y le damos la vuelta al mundo y nosotros llegamos a la India, y no tenemos que pillar, eso no hay problema con eso. Entonces, él llegó a nuevas tierras y pensó que había llegado a la India, y a los pobladores que había ahí le llamó indio, normal. Entonces vamos con nuestro último tema, la reforma protestante. Le voy a dar para allá porque estamos durando mucho. Eh, en 1517 el monje Martín Lutero, a toda la corrupción de la iglesia, dijo no, esto hay que ponerle freno, no podemos seguir en esto. ¿Cómo es que, que la iglesia está cobrando indulgencia? Indulgencia, sí, están cobrando que puedo, por la salvación, tú estás yendo. Entonces él hizo unas cuantas tesis, son 95 tesis, fue... Eh, demostrando que, que por qué había que reformar la, la iglesia Que la iglesia no podía seguir con esas cosas que tenía que hacer Esas cosas fueron, vamos a ver algunas aquí Vida fatuosa de lo, de los, del alto clero O detención de riqueza La iglesia era dueña de grandes intenciones del territorio Y se comportaba como un señor feudal Los sacerdotes sin vocación eh, Compraban sus cargos eclesiásticos Un padre quería ser monseñor y decía Oye yo no tengo 500 pesos, tú me ayudas para yo, pa yo ser monseñor Tú sabes, yo te saco lo tuyo eh, vendían perdones a los fieles para construir la Basílica de San Pedro eh, Vivían alejados de los principios o votos originales de caridad y humildad Y entonces en 1517 Lutero se jate y dice No, esto no puede seguir así eh, Niega al Papa, a la Virgen y los Santos Y dice que los únicos sacramentos que pueden salvar a una gente Son el bautismo y la Eucaristía Y que tiene que tener fe, eso es lo único No, no, no importa que, que el perdón del Papa ni de los padres no Eso no vale, lo que usted tiene que tener es fe Dice Martín Lutero, no lo digo yo. Entonces, esto inició la reforma protestante, la mitad del norte de Europa dejó de obedecer al Papa. Eh, los anglicanos, era uno, o, otro movimiento que reaccionó a, a Martín Lutero, pero ellos se quedaron siendo prácticamente iguales a los católicos, pero que no creían en el Papa. Simplemente ellos seguían la doctrina de la iglesia católica, pero no tenían eh, al Papa como su representante. La iglesia reaccionó reuniéndose en el concilio de Trento e iniciando la contrarreforma para frenar la protestante. La contrarreforma se centró sobre todo en cinco aspectos. En la doctrina, reestructuración de la esclesiática, reforma de las órdenes religiosas, vigilancia de los movimientos espirituales y creación de la Inquisición Romana y gestión de esta. La Inquisición era que perseguía a las personas que no eran de la iglesia y ya ustedes saben lo que le hacían. La ruptura religiosa trajo consigo la guerra de religión entre católicos y protestantes. Todavía, todavía se viven matando. Eh, entre Inglaterra y Irlanda hay ciertas reciña todavía por eso, porque Irlanda es católica e Inglaterra es mayormente protestante. Y ya se sabe, la religión es la antítesis de la verdadera fe. Entonces, la Edad Moderna, en resumen, se caracterizó por varios cambios, económicos, sociales, políticos y culturales. Siempre les digo que cuando algo cambia en una sociedad, arrastra a los demás. Por ejemplo, si un ámbito económico cambia, cambia lo social, lo político y lo cultural. Ahora mismo, con esta cuestión del coronavirus, ustedes han visto que ha cambiado lo económico, ha cambiado lo social, ha cambiado lo político y lo cultural, por este encierro que hemos tenido. Cuando cambia un aspecto, cambian los demás. Entonces, en lo económico, desarrollo de comercio, a causa de venta de nuevas mercancías, resurgimiento de las ciudades, favorecido por las explotaciones geográficas, que trajeron nuevos productos. Los sociales, desarrollo de una nueva clase social, la burguesía. Políticos, fortalecimiento de las monarquías, lo que dio origen a monarquías autoritarias y absolutas. Entonces, en lo cultural, nuevo punto de vista, renacimiento, religión filosofía y arte, reforma contra reforma y renacimiento y humanismo. Esos son los cambios que han habido en la, en la Edad Moderna. Eso lo estamos viendo en el resumen. Entonces, yo le para como tarea ustedes lo que van a hacer es que van a coger ese mapa conceptual, lo van a copiar en una hoja en su libreta, me le van a tirar una foto y me lo van a mandar por correo. Eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y chaito pues, se me cuidan y hasta la próxima.